cuentan las raíces del diente de león, que hace mucho tiempo, en los albores del mundo, el Padre Sol abrazó a la Madre Tierra con todos los amaneceres de su alma, y a la Madre Tierra se le abrió tanto su corazón, que latido a latido le comenzaron a brotar soles de colores desde sus entrañas. Desde entonces, la tierra cuando quiere abrazar al mundo lo llena de flores